Bueno, eh, el tema que, que vamos a cubrir hoy es selección de modelos, ahorita. es un tema en el que yo realmente tengo muy poca experiencia, ¿no? entonces acepté la, pues el, el reto para mí de, de, de, de, de tratar de entender un poco más de esto, yo realmente lo he usado poco, pero es un tema muy importante, y van a ver por qué, porque tiene que ver con la complejidad de los modelos. ¿no? Entonces, desde ayer Tau ha mencionado cómo es importante el ajuste de un modelo, pero que ese modelo puede llegar a ser muy complejo. Y desde esa perspectiva, pues hay que tratar de entender eh, ¿Qué modelo sería mejor? Entonces, ¿con qué modelo se queda? Entonces, esta cosa está evolucionando. Ya no nos quedamos solamente con un AUCE, ¿no? No sé si se acuerdan de esa métrica que se usa como el, el gold estándar, ¿no? De selección de modelo o de evaluación de modelo y que si tiene por arriba de punto tanto, ya es un buen modelo. Y en realidad eso, pues, es falso, ¿no? Entonces, el campo ha crecido y va, va por allá. Vamos primero a hablar de complejidad y desempeño de los modelos. Que esto está ligado a los algoritmos. ¿no? O sea, ¿qué, qué salida estoy obteniendo depende del algoritmo y qué hace cada algoritmo, cómo opera. Y luego vamos a ver algo que tiene que ver con la selección de modelos desde la parte algorítmica o desde la parte de la información. En inglés el término general es Information Criteria, ¿no? los criterios de información, que es como toda una rama del uso de la información dentro del modelo, o de los modelos, que no es estadística frecuentista, sino que es más bien la cantidad de información que puede arrojar un modelo en función de los parámetros con los que ha sido este, ajustado y que te arroja. ¿no? Entonces, cuántas variables, cuántas features por ejemplo en Maxent, eso todo se resume en cuánta información hay, y a partir de eso yo me quedo con un modelo que idealmente sea más parsimonioso, o sea, que sea más simple. ¿sí? Eh, esto, como les mencionaba ayer, está planteado, creo que en primer lugar, desde la perspectiva de hacer modelos de nicho en 2011, quizás un poco antes, ¿no? y por ahí hay las referencias en el artículo, pero la referencia en la cual nos estamos basando es Warren y Safer, Ecological Applications, y los que finalmente han implementado esto como un algoritmo son el grupo de Rob Anderson y, y por un primer autor, Muscarella, en 2014 lo publican en Métodos and eh, Evolution con -Val, ¿no? que es lo que estamos usando cada vez más para hacer selección de modelos. Y finalmente, eh, mostrarles un poquito de estas herramientas, ¿no? a, a partir de lo que hace NM val o NMTools. Entonces, bueno, la primera idea que hay detrás de esto es Si ustedes tienen ¿no? un conjunto de variables independientes Y un modelo de respuesta, que es lo que estamos haciendo aquí Estimando esas idoneidades de las especies a partir de puntos de presencia Y coberturas ambientales Pues podemos tener ¿no? una, una cosa de este tipo Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo se ajusta mejor a los datos? ¿Y cómo selecciono un mejor modelo? Entonces, una alternativa puede ser esta una línea, una línea recta sigue bastante bien el patrón de puntos Tenemos unos extremos aquí arriba, otros aquí abajo Y un montón este, eh, de puntos en medio Y una línea recta quizás no hace tan mal papel ¿no? Ahora, otra alternativa puede ser esta Y a lo mejor nos gusta más, es más ¿no? Entonces es otro modelo Se dan cuenta que son modelos totalmente diferentes Y una tercera alternativa podría ser esta ¿No? que se ajuste, digamos que perfectamente a un camino, a un patrón, que siguen los puntos, es un modelo hasta cierto punto perfecto, desde una perspectiva, pero es demasiado complicado. ¿no? Es un modelo muy complejo, si ¿sí se dan cuenta. Una línea recta es quizás el modelo más sencillo que podemos tener, y este modelo que están viendo ahora en la pantalla, es el modelo eh, más complejo que podemos tener quizás para estos datos. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué modelo es mejor? O sea, ¿con cuál ¿Sí? Entonces, ahí viene el problema de seleccionar un modelo. Un modelo que sea lo suficientemente simple que me prediga ese patrón que estoy observando y tratando de predecir. O algo tan complejo como esto. Y hay un reto, además, que es contar con datos independientes. Y eso es algo que no creo que vamos a abarcar con demasiada, este, vamos a ser muy exhaustivos en este curso pero tiene que ver con la partición y evaluación de los modelos, desde digamos que hay muchas maneras de partir los datos y tener datos independientes y demás. Entonces es, es muy importante esa parte, ¿no? La vamos a ver mañana un poco más, hoy en la tarde también. Entonces, si le echamos ojo más, con más cuidado a estos modelos y los tratamos de clasificar en cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? El primer modelo, el modelo lineal, es quizás un modelo eh, con un error en la calibración. ¿no? Es un, eh, esa parte, ahí luego me va a ayudar a, a explicar un poco más. Es un modelo que tiene un error moderado en la calibración. Y el tercero puede ser un modelo perfecto, ¿no? o sea, va siguiendo perfectamente esta nube de puntos que tenemos. ¿Sí? Entonces, se pierde un poco de, de información aquí a partir de este modelo, la distancia del modelo, ¿no? la línea recta, se separa más de nuestras observaciones. Entonces, ahí es donde viene ese balance entre un modelo que sea más sencillo, pero quizás se ajuste mejor a las observaciones o algo muy complejo, eh, pero que cueste demasiado replicar en la naturaleza. ¿no? Entonces, aquí quizás es... El llamado, y lo que me parece más importante en un principio en esta clase es ¿Qué forma tendrían los nichos ¿no? ecológicos? Cuando pensamos en un nicho ecológico, o sea, ¿cuál es el modelo ideal de un nicho ecológico? De una respuesta biológica de las especies al ambiente. Entonces nos podemos regresar, podemos pensar si es una respuesta de este tipo, o de este tipo, o de este tipo. ¿no? Como lo planteamos ayer, esas eh, curvas bimodales, ¿no? O si es una gaussiana, es una elipse, o es algo muy amorfo, muy este, sobreajustado, ¿no? Y eso es quizás la discusión que más me importa que rescaten ahorita. O sea, desde la perspectiva de tener un buen modelo para predecir un nicho ecológico, pues podemos tener respuestas muy complejas, como lo veíamos en, el, en, la, en la tercera figura, ¿no? pero que este, estos algoritmos actualmente nos permiten reproducir estas respuestas muy complejas, pero que no se ajustan muy bien a entender el nicho fundamental. Entonces, otra vez viene el reto de entender, es algo que ahorita que mencionábamos el ejemplo de la mariposa monarca, y si sí, el nicho fundamental se podría parecer a un elipsoide o a una trayectoria, yo creo que es una pregunta muy interesante, pues de... de seguir discutiendo, ¿no? pero pensemos que un modelo de un nicho fundamental podría ser una forma de este tipo, un envolvente, una forma muy compleja, pues a lo mejor no se ajusta lo suficientemente bien o es demasiado compleja para un envolvente más sencillo. ¿no? Por otro lado, respuestas, este, respuestas que son más simples, ¿no? pueden ser más apropiadas para ese esquema del nicho fundamental que es lo que acabamos de decir. Y entonces, desde esta perspectiva de comparar respuestas simples o complejas, eh, pues vamos a poder enfrentar, nos vamos a enfrentar al reto de qué es lo que estarían haciendo los algoritmos, ¿no? y seguramente podríamos pensar en la necesidad de enfrentarnos a datos incompletos, incorporar información incompleta, incertidumbre en las inferencias que se hagan, pero con respuestas simples. ¿sí? O sea, el costo de no ajustarlo suficientemente bien a los datos observados, pero con una forma más sencilla. ¿no? Y ese es quizás el, el principio que hay detrás de seleccionar modelos a partir de esto que les decía, es Information Criteria o los criterios de información. ¿no? Ya no es el AUCE tradicional, ahora es cuánta información hay en el modelo, cuántos parámetros tiene el modelo. Y entonces, un modelo más sencillo, más parsimonioso, puede que sea un poco mejor. Esta lámina la pongo para que vean eh, pues que hay múltiples respuestas dependiendo de los algoritmos. ¿no? O sea, algunas distancias sencillas como la distancia euclidiana o la cajita de Bioclim, Mahalanobis que considera las covariancias ¿no? de de entre las nubes de los ambientes que se están considerando. O tenemos algo como GAR, ¿no? Eh, otras cosas. Entonces, lo que, lo que ven aquí son, en, en rojo en este caso, en verde los puntos que se usan para calibrar los modelos, y en azul, en distintas tonalidades, las superficies de respuesta que para dos dimensiones arrojarían estos algoritmos, ¿no? Entonces, lo que están viendo ahí es pues, que hay una gran variedad posible de algoritmos y de respuestas a su vez. Entonces, ya no es solo el reto de me quedo con un solo algoritmo, sino que puede haber varios algoritmos y cada algoritmo hace cosas diferentes. ¿no? Entonces, esa es pues, la naturaleza de los algoritmos y de los posibles modelos que estamos obteniendo para caracterizar un nicho. Entonces, como ven, pues, puede ser complejo ya desde aquí. ¿no? O sea, ¿cuál, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál sería mejor? Y eso es lo que queremos eh, aterrizar hoy día. Bueno, aquí está eh, esta este antecedente que platicaba Town ayer en su introducción, el artículo del 2006, en donde evalúan a un gran conjunto de algoritmos que están aquí en, en sus acrónimos, en sus nombres, ¿no? en esta gráfica, es este paper del 2006, primer autor, eh, Eric, no y evalúan a los modelos utilizando la métrica que es más popular, que es la, el área bajo la curva, y pues hay algunas reglitas, ¿no? entonces si el AUC va en principio por arriba de 0.5 es mejor que el azar y entre más alta sea mejor pero bueno, les pongo esta lámina pues para que vean el mundo en el que nos movemos con respecto a la cantidad de algoritmos que hay y la diversidad de respuestas que tienen en este ejercicio pues se acordarán que lo hicieron para 226 especies en 6 regiones del mundo son algoritmos de solo presencia y eh, se evaluaron con datos independientes que ellos dejaron afuera. ¿no? Pero bueno, la naturaleza de la complejidad de los modelos también se puede pensar desde acá. ¿no? Hacen cosas distintas, sus respuestas son diferentes, se dice que algunos son mejores, otros son peores. ¿no? Esa discusión que ya vimos ayer, que no necesariamente es la correcta. Y en particular nos vamos a concentrar en MaxEnt, porque es con lo que vamos a trabajar y es con lo que más hemos estado discutiendo y para simplificar este asunto. Entonces vamos a dejar atrás a otros algoritmos. Solo les quería enseñar que hay una gran diversidad de respuestas, también dependiendo del algoritmo, que eso puede complicar aún más las cosas. Y eh, pues vamos a ver un poquito de MaxEnt, un resumen chiquito un de lo que hace. Mañana viene Rosario Langrave y nos va a explicar con mucho más detalle qué es lo que hace este algoritmo. Eh, y eso me gusta mucho porque seguramente lo que verán aquí conmigo son más palabras, letras, y con ella vamos a ver un poco más fórmulas. Yo espero que, que eso ayude con lo que ha mostrado tan antes. Eh, y veamos hoy en la tarde, pues esto quede un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Maxen? Cuantifica la relación estadística entre variables preditoras en puntos de presencia, que son nuestras observaciones, con un entorno en una región dada. ¿no? Entonces, ¿cuál es esa región? Idealmente la M del diagrama BAM, y es el reto de cómo diseñó la N. ¿no? Entonces, vamos a ver un par de láminas más adelante que la M es muy importante desde Maxen, o sea, desde la perspectiva de este algoritmo. Vamos a ver por qué. Estas relaciones se restringen por varias transformaciones que en el algoritmo, ¿se acuerdan? Hay dos features, cuando ustedes van a Maxent, en la primera ventana que, que se abre cuando abren el programa, están cuatro features que hay ahí, ¿no? Son más, son estas que están acá, ¿no? Inclusive para... Y esto le da flexibilidad y puedes ajustar modelos complejos a los datos observados o sea depende de cómo, qué features uses, qué características uses para ajustar a los, a los datos ¿no? si es una, una, una forma lineal o si es una forma cuadrática estas que están aquí o si es un producto, o si es un umbral, o si es un hinge, ¿no? una bisagra esto es lo que usa Maxent para ajustar los datos entonces nosotros podemos escoger el default que utilizaría todos y selecciona cuáles mejor y cuáles ajustan mejor a los datos, o podemos seleccionar con cuáles queremos trabajar. Entonces, lo que ustedes ven aquí pues es que hay una potencial gran complejidad en ajustar los datos que tenemos observados. ¿sí? Entonces, Maxent busca la idoneidad marginal para cada variable que se ajuste a los datos empíricos nuestras observaciones, ¿sí? nuestras presencias pero esto lo hace bajo dos condiciones una, que sea máximamente no informativa por fuera de los datos empíricos ahí es donde está el principio de máxima entropía ¿Mm? nuestros datos observados, estos datos empíricos son las observaciones y son los que dictan cuál es la media de las condiciones ambientales que tenemos ¿sí? Nuestra especie está aquí, está aquí y está acá. Esos tres puntos que acabo de dibujar en el espacio geográfico, si yo les saco sus condiciones ambientales, abióticas, pensemos de manera muy sencilla, en clima, vamos a tener la media. Entonces Maxent lo que usa es, ese valor de media, ¿no? de medias, las condiciones ambientales, las contrasta contra un entorno. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Y lo segundo, que tenga la media igual a los datos empíricos. ¿Sí? porque esos datos en picos observados son los que le están diciendo al algoritmo pues esta es la tendencia de la idoneidad de la especie ahora todo eso lo hace utilizando estos features de aquí entonces evalúa internamente cuáles features hacen una mejora en el, en el modelo aquellos que no, pues no van a tener una, una, un impacto en la calidad del modelo y otros sí, y serán seleccionados. Eso se lo dejo a Rosario para que lo veamos con más detalle mañana. En términos gráficos, esto es lo que está haciendo MaxEnt. Ustedes tienen condiciones ambientales, ¿no? en este extremo izquierdo, temperatura y precipitación, dos variables que usamos todo el tiempo. Luego tienen las observaciones de su colecta y el entorno. Entonces. El entorno idealmente, recuerden, tiene que venir del área que diseñamos como M, ¿sí? El entorno en inglés es este background que está aquí. Nosotros podemos diseñar sesgadamente cuál sea ese entorno o podemos dejar que lo haga por default y por default utiliza 10.000 puntos, ¿no? De en la región M. Esta combinación para las tres probabilidades de densidad, ¿no? De probabilidades. Entonces, ustedes pueden ver que para las combinaciones de temperatura y precipitación que hay aquí de nuestras dos variables originales la idoneidad o la densidad de observaciones está sesgada hacia esta región de acá pero no está en estas zonas de aquí ¿sí? y el entorno, es este que está aquí, es diferente entonces lo que Maxente está haciendo es el contraste entre estos puntos observados de la presencia de las especies pero ya en un contexto ambiental y el entorno, Ajá. y esta es como la, la formulita: es, ¿cuál es la probabilidad de eh, que se den es, es la presencia de la especie dado el ambiente? Entonces, estamos contrastando esta gráfica de arriba contra esta gráfica de abajo. ¿sí? O sea, en esencia, ese es más o menos lo que hace ¿eh? Y yo espero que lo podamos entender mejor mañana. Ahora, si ustedes se dan cuenta. Este denominador que corresponde a este entorno, si es muy grande o es muy chiquito, pues va a tener un impacto inmediato en el resultado del modelo. Por eso, que diseñar una M es muy relevante, ¿no? De dónde se sacan esos entornos es determinante para lo que se pueda observar en el modelo, en este algoritmo. Y hay cosas que, que nos importan más desde la perspectiva de la complejidad de los modelos, que son estas que están aquí. Para evitar un sobreajuste de los datos, usa un proceso interno que se llama regularización. Y el default en Maxent es un valor que es 1, ¿no? y este valor es, es el que regula otras cosas dentro de Maxent, lambdas, betas, que hay ahí, que son parámetros internos en todo el proceso de la estimación de la idoneidad. Este eh, proceso de regularización restringe las distribuciones en un intervalo alrededor, de la media empírica. ¿Recuerdan que mencionamos eso al principio? No. Entonces, no es exactamente igual, pero está alrededor. Entonces, si yo le doy un valor de regularization multiplier, que es lo que está aquí muy grande, hace de, eh, que los datos alrededor de la media sean muy laxos. O sea, puede ampliar el ajuste del modelo si el valor es por abajo de uno o muy chiquito ese, este, este ajuste sobre los datos empíricos va a ser muy sobreajustado sobre los datos ¿sí? entonces dense cuenta que cambiar este valor está teniendo un, un impacto tremendo en lo que esperamos de resultado del modelo o un gran sobreajuste si el valor es chiquito o una potencial distribución mucho más ¿sí? entonces es un parámetro que podemos, que rara vez explorábamos, ahora lo estamos empezando a hacer más, pero que digamos en general rara vez exploramos como investigadores, como experimentadores en, en el modelado de nicho, pero que es muy importante y que pues, los arreglos de los datos empíricos y ambientales van a tener diferentes respuestas. O sea, cada especie podría ser o debería ser evaluada individualmente y no por default. A eso es a lo que voy. ¿Cuál sería el ejemplo de utilizar por arriba de uno? Que, no, de país, ¿no? El precio de amplia distribución, resilientes, a lo, a lo con mejor accesibilidad elevada. Es pues, mira, yo no sé si me ocurre a ver qué te digan Allatown y compañía, pero una puede ser esa y la otra es si, si tú piensas en que modelo más ajustado a tus datos va a ser mejor para tu experimento. O sea, la verdad es que un poco la idea que hay detrás de esta, de esta selección de modelos es ver qué combinación de parámetros, este uno de ellos, te arroja un mejor ajuste. ¿no? Y Ángel, que está allá, nos puede ayudar. En general, tú utilizas este parámetro y tiene que ver con la naturaleza de las variables aleatorias. La Entonces, si tú tiras juntos y tú conoces tu especie, por ejemplo, una cicada una cica no está en todos lados, por lo tanto, la varianza en las variables aleatorias del clima de la cicada no es muy grande porque no está en todos lados. Por lo tanto, la restricción que tú le estás ajustando tiende a comparar mejor porque si tú estás en el espacio militar la actividad hacia todos lados va a ser que tú y tú le entre a las aguas. No va a estar en todos los lados. Pero ese es cuando la RNA de Batur, no. bueno, por ejemplo, el caso que sí, viene muy claro, ¿no? El caso otro. Ajá, pues es de distribución restringida. Pues igual de hacer modelos predictivos justamente que es lo contrario. Yo por ejemplo quiero mandar a un lugar donde no se si estar muy viejo, pero quiero saber si está hago lo contrario, relajo de la constitución. Exact y hago todo lo que. Quiero que me busquen en todo el mapa dónde puede estar este bicho, que nos vamos a mover, las condiciones de este bicho. Entonces, me gustaría que nos relató la constitución de la función de Presidencia, que es la y busca todas las funciones de felicidad Y entonces, al compararla, pues voy a ver que me voy a parecer demasiado a mi parte lo cual también tiene un mala malinterpretación no, no, eso es como el opuesto a los modelos todos los procesos. ¿no? Acá tú supones que todo el tiempo no es accesible, entonces haces tu mapa de riesgo y pues, todo el forma ¿no? y a veces tú ves esos mapas, y eso está mal. Por lo por, que es, la herramienta que estás usando, quizás no está más idónea para si poder decir para dónde se va. Pero eso, eso es, depende mucho, de no cuenta si tú quieres hacer lo los pero si necesitas la construcción, va a ampliar todo y va a saber todo. y no, ¿Eso? Eso? Normalmente, no. Pues no, no necesariamente porque el que lo suavice lo suaviza con probabilidades, no es que todo lo quita del mismo color. Ah, no, pero al final, ¿tú, de que tener un. no se fije del mismo color, sino que tú vas a tener un umbral en donde tú decides si tu modelo es básico o no. Entonces, si gran umbral es muy bajo, aunque tu idoneidad sea de. Eh, no, es que para cuestiones de especie hay que tienen mucha probabilidad... Yo, yo lo, que, lo que percibo todo esto es, yo creo que estamos muy bien pensar en función de la historia natural de la especie, cuál es la especie, pero al final lo que, lo que he entendido es, está bien hacer tú el ajuste de RM en función de esa historia natural. Pero también hay un proceso que vamos a ver ahorita, que a partir de la información de criterios puedes ver cuál es el mejor ajuste. Entonces ahí es donde no me queda del todo claro si el modelo va a ajustar mejor porque son cicadas o no, independientemente de que tú consideres la historia natural. Pero de alguna manera puedes ver cuáles parámetros pueden ser mejor para esos puntos que tienes. ¿no? Y en ese sentido, pues sí, si tú tienes cicadas sí, las poblaciones a lo mejor están muy restringidas y vamos a ver qué regularización, parámetro de regularización, funciona mejor. ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo pensando en explorar una gama amplia de estos parámetros y que tú tomes después la decisión de cuál y por qué. O sea, una cosa es que tengas una IC o una UC eh, de X valor y después tú interpretas esa salida. Es algo que nos pasa todo el tiempo. Los parámetros pueden ser muy buenos estadísticamente hablando, pero el resultado en el mapa, en la geografía, es horrible. ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación y es mucho otra vez estar detrás todo del experimento, ¿no? del, del modelo. ¿El ser a 1 o por eso? No, ese va desde 0 hasta más de N. ¿no? O sea, lo que pasa es que el default, ahorita vamos a ver. Pues esto es uno, ¿no? Y esas son cosas que están en MaxEntres de antaño, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué están ahí Ah, pues Porque ellos, a partir de esas 226 especies, sacaron que esos parámetros eran buenos, como dijo Ahorita vamos a ver. ¿Y si le bajo de uno, entonces es que soy más... Se sobreajusta. Se sobreajusta. Y si lo o sea, hago más, sea, más grande, o sea, más grande o sea, se hace más. ¿No tenemos que más conservador? Sea, o sea, sí, más sí, más sí. O sea, hay un impacto muy rápido, nada más de cambiar un parámetro en MaxEntres, ¿sí? Y esto va en combinación de los features que vimos al principio. ¿sí? Bueno, este proceso ya vimos que restringe, hace más laxo o más restringido a los puntos observados. Es un coeficiente que actúa sobre todos los valores individuales de la regularización, lo vamos a ver con más detalle mañana en la fórmula. Maxen, algo importante es que penaliza la inclusión de parámetros con poca o nula ganancia de mundo. ¿no? O sea, si realmente no hay una ganancia, ¿se acuerdan que cuando están corriendo un max el, el game, ¿no? ¿qué tanto mejora el modelo? Porque está probando la combinación de features con las variables ambientales. Y ya obviamente nuestros datos, ¿no? De presencia, que le dicen cuál es la media de las condiciones. Pero si no mejora el modelo, lo penaliza, es decir, ese es un parámetro que no le funciona, lo hace a un lado, entonces no, no estaría incluido en un resultado final, en la fórmula final. Finalmente Maxent da pesos a las variables y features utilizadas, ¿no? que eso es parte del juego. Eh, aquí hay una formulita que tiene que ver con la constante de normalización, es esta que está aquí, ¿no? lo que están viendo aquí abajo, y aquí ustedes recordarán que hay un vector de betas, que son estos coeficientes, y un vector de características. Estas características son esos features que veíamos y los coeficientes que afectan esos features. O sea, es una manera diferente de ilustrar lo que estamos hablando. Cómo ciertos parámetros afectan y están combinados ¿no? internamente. Entonces, otra vez, lo voy a dejar para verlo después. A partir de entender nosotros que la Z son los ambientes, y que esos ambientes están en este proceso de ajuste a través de máxima entropía en Max podemos entender pues, que realmente hay un impacto muy grande del área de calibración en el modelo, otra vez para reforzar esta idea de que la M es crucial al menos cuando usamos este algoritmo, ¿sí? ¿por qué? porque la M finalmente dice cuáles son los entornos y los ambientes que se están considerando si usamos todo el mundo o usamos solo México ya la combinación de, de, de valores es muy distinta eh, mm, bueno, aquí está otra vez ¿no? Estos valores Que usa Maxen Son valores que fueron predefinidos Como les decía A partir de ese conjunto de especies original En el que trabajaron Phillips y compañía eh, 206 regiones ¿no? 226 especies Y lo hicieron, fíjense Entre, utilizando registros de presencia De 2 a eh, 5,822 puntos Y entre 11 y 13 variables entonces, eso fue lo que ellos usaron al principio, y de ahí vienen los valores de default. Entonces, la pregunta es: oye, esos valores de default realmente le, le, le, le corresponden a mi ejercicio de modelado en México o en Oaxaca o en otra parte. A lo mejor no. Entonces, de ahí que jugar con parámetros y combinaciones sea más fluido y ustedes los pueden cambiar. ¿no? Entonces, eh, hacia, allá, hacia allá vamos. ¿no? Entonces Maxent durante la calibración del modelo, utiliza esta sintonización junto con una penalización de la que ya hablamos eh, por complejidad, para desechar variables y no producir un sobreajuste. O sea, todo está en función de si sí predecir una cosa que esté alrededor de la media, de las condiciones ambientales, pero cómo lo hace es algo que queremos evaluar ¿sí? y a partir de seleccionar el modelo. Entonces, este es el parámetro de regularización del que hablamos. Y queremos evitar un sobreajuste, pero también eh, un, eh, una cosa que sea poco útil porque es demasiado amplia la predicción. ¿no? Entonces, es, es ahí donde está el reto de seleccionar un mejor modelo. Entonces, habiendo dicho eso, y ¿no? pensando un poquito más en MaxEnt, como lo acabamos de hacer, viene la propuesta de: oye, AUC no necesariamente es la mejor alternativa. Para, para evaluar un modelo, que hay cosas mucho más complejas que no son detectadas en ese tipo de métricas. ¿no? Y podemos entonces, eh, de aquí bueno, viene, ese, viene ese paper de Warren y, y, y, y Safer, ¿no? usar otros criterios de comparación y selección de modelos, como son estos que les decía, el AIC corregido para pocos datos, por eso se llama AICC y el Bayesian Information Criteria, hoy vamos a ver un poquito más de eso, sobre los tradicionales, el AUC, sobre los datos de calibración, o sobre los datos de prueba, ¿no? que es lo que usualmente hemos usado el último. Estos otros dos criterios, que están basados en información de, de criterios, ¿no? proveen otros criterios para seleccionar modelos y su, su complejidad. Si un modelo es muy complejo, acuérdense estamos como violando la parsimonia de la parsimónia y pues a lo mejor no es lo mejor para quedarnos a trabajar con ese, ese modelo ¿no? eh, se evita hacer comparaciones una de las ideas detrás es, es evitar hacer comparaciones variadas o anidadas y se comparan todos los nuevos candidatos en conjunto, o sea, podemos ver cuál es el valor que le toca a cada uno del índice de máximo, de velocimilitud su correspondiente A y C ¿no? Y a partir de eso ordenar, bueno, ¿cuál es el que tuvo un valor menor de A y C? Que sería entre el más sencillo, y quizás ese sea el candidato seleccionado. Eh, se calcula la verosimilitud, en inglés es likelihood, de estos criterios de información de todos los modelos, y se ordena, por lo que les comenté ahorita. El tamaño absoluto de ese resultado, por ejemplo, de un A y C, no importa, ¿sí? Porque todo está en función de las diferencias, o sea, nosotros podemos poner la especie que tenía tan hace rato, de, que era garabata, ¿no? y correr N modelos para esa especie. Entonces, no hay un valor de A y C, de Acaica, ¿no? que sea el óptimo, sino que todo está en función de cuál va a ser mejor, este, el valor más pequeño, y a partir de ahí se ordena. ¿Sí me explico? Bueno, ahorita lo vamos a ver en una tabla así. Algunos de ustedes me imagino que ya han usado el criterio de Achaic, entonces, pues esto es nada más como cómo se implementan estos criterios para los modelos de nicho. En, en teoría, pues deberían preferirse modelos que ajusten a los datos al mismo tiempo que penalicen los parámetros innecesarios, que es algo que hemos estado diciendo. Muchos parámetros, es un modelo muy complejo, no nos conviene. Estos criterios, no, aquí hay algunos, el, el acaique, el corregido y el de Valleciano, se basan en cuantificar la distancia esperada entre un modelo particular y un modelo verdadero que lo vamos a ver, lo que hicieron este Warren y Seifer, ellos tenían un modelo teórico que era el verdadero y contra ese están comparando otras parametrizaciones de Maxentr, ¿Sí? entonces ellos tienen la verdad absoluta el modelo que sería correcto y ese es mi parámetro para o sea, el modelo con el cual voy a comparar. En general, no estamos hablando de si el modelo es significativo o no. ¿sí? Ya no es como esa parte de estadística frecuentista, sino que eh, se trata en cuál es el que tiene el mejor valor de ¿eh? ASE en este caso. O sea, no es que sea un valor de P determinado, sino que es cuál es el modelo menos complejo. Eh, esta